Hola chiquillas y chiquillos, eh, hoy les traigo un, un juego, no recuerdo de qué año es, es un juego muy bonito, en, en, en, no es difícil, no, no tiene ninguna dificultad, es eh, básicamente la experiencia. Eh, aquí dice continuar, es porque yo ya lo he jugado, de hecho tengo todos los coleccionables y, y porque lo hice lo en su minuto. No porque fuera un desafío ni nada, sino que es, es muy agradable estar aquí dentro del juego. Eh, aquí, okay, vamos a crear nueva partida. Y quería tenerlo en mi canal, obviamente, porque como es bonito, quería quería compartirlo con ustedes. una de esas ustedes ya lo vieron y quieren ver otro, otro gameplay más. Eh, sin tener que estarlo jugando, o tenerlo de fondo, porque el soundtrack es hermoso. Sin contar la gráfica que es de estos juegos indie, eh, hecho con mucho cariño. Que se quedó sin. sin su canto, sin garganta. Su ella que yo viví toda mi vida sin. sin la voz más hermosa del mundo. También otra de las razones por las que traigo este juego es porque.. Recién vengo de jugar Hellblade, un juego bastante psicológico. Y este también tiene cierto guiño, no, no es del todo. Eh, un drama enorme ni, ni te lo explican tan eh, gráficamente como en, como en Hellblade y además que es plataforma es eh, otra de las razones por qué me gusta es un juego que tiene un poco de plataformeo si tengo eh, si me acuerdo de todos los desbloqueables lo voy a ir diciendo cosas de que si vienes por todos los desbloqueables, te lo encuentres. Oye, si me faltó uno, no hay problema, no hay problema. Lo, lo escribes en los comentarios y el resto que, que, que venga buscando lo mismo se va a enterar. No, no te preocupes. Como les decía, yo ya tengo todos los desbloqueables. Dios mío. Es como la banda sonora y el y el escenario donde te pone. A pesar de que lo jugué, no no pretendo hacer un speedrun ni ni nada por el estilo. Aquí que de ver aquí aquí teníamos que movernos. Ah, hay un logro, que si te quedas quieto, que ya, ya no lo hice, eh, como como de paciencia. Y aquí tienes... No me acuerdo qué es lo que había que hacer aquí. Tenemos que quedarnos quietos. Eh, bueno, no me acuerdo mucho. Me acuerdo de decir que los busqué, los busqué y los fui desbloqueando uno por uno, pero de ahora, ahora mismo no me acuerdo de nada. Y hasta el minuto traté de saltar con la A, porque estoy jugando con un mando pseudo Xbox, que no es eh, del todo Xbox, sino que un poquito pirata, un poquito, un poquito pirata. No, no, no tengo el presupuesto para comprarme un, de, un original de Xbox. Es que además tampoco tengo la consola, entonces... <risa> soy pobre de mentir No, mentira. Soy pobre. Soy, soy bastante Lo único que tengo es el monstruo de PC que tengo. Pero fuera de eso no... No he querido comprarme una consola. A menos que termine dedicándome a esto. Bien, creo que todavía no podemos saltar. No. Le doy espacio y creo que todavía no podemos saltar. Oh. Ahora simplemente se cae sola. Hasta aquí teníamos que llegar. Bien. Creo que ahora sí. Ahora sí. Así como, oye... Ya era momento de que nos movamos. Me gustaría saber... Eh... O poder dibujar de esta forma. Cosa de tener mi diseño bien parecido a esto. Pero no sé, hay que tener talento para simplificar tanto las cosas. Es que el tema no es que sea bonito por ser bonito, sino que es tan simple. O sea, es como mira, un par de líneas, un poco de color y ya te... Bueno me acordás que eso es muy Y un poco de color ya te dicen. te ponen en ambiente. Bien. No me acuerdo hace cuánto que lo jugué, pero lo jugué hace bastante tiempo. Así que como ya pudieron ver me, me olvidé de un par de cosas. Tengo nociones de la, de los desbloqueables, pero. definitivamente no los voy a conseguir en esta... en esta run bien, hay que recoger esta estrellita estas estrellas nos daban eh, ciertos pasos ¿sabes? tocando esto... esta estrellita parece ¿me, me, que no nos van, nos van siguiendo entonces sea, cuando obtengamos las estrellas que nos pidan en, en algún minuto no, no, no nos las van a pedir eh, se van a se van a completar sola en un pC de paseo a ver, creo que había que subir aquí hoy oh, no puse el cronómetro vamos a seguir avanzando Espérate. bien ahí está cronómetro no sé cuánto tiempo llevamos hasta ahora, pero no quiero que sea tan largo tampoco, como, como en todos los, los videos que quiero hacer no quiero que superen no, no quiero que superen la hora. Me faltan aquí me faltan dos, ¿si se dieron cuenta? Solamente tengo uno. Aquí arriba hay otro. A ver cómo llego ahí. Ah por acá. Bien. Una mantarraya gigante. O oh, no sé, ¿qué podría ser? Eh. Ya, aquí se desbloqueó este paso para encontrar la otra estrellita. Mira cómo suena. Los pasitos. Como una campanita. Bien. Ahora sí si podemos abrir esto. Nice. Corre. Eh, como todo está gris, yo me imagino que por ese es el nombre. Pero la carátula te muestra un montón de colores. Así que... Creo que tenemos que irnos construyendo. Okay, que en realidad... No. Tampoco puedo darle una review al, al, al completo al, al juego, el tema lore, porque son percepciones propias, ¿no? Por ahí debe haber algún, algún sitio, un foro o algo, donde se comenta más el lore en profundidad. Por ejemplo, ahora desbloqueamos el rojo. Claro, para ahora vamos a tener muchas tonalidades en rojo. Estaba intentando moverme sorry. <risa> no me no, ves no, no, que y hice guay. Se me bugueó. Vamos a subir por esta escalerita. Esas manchas del fondo es como cuando tú mojas papel. No sé si ustedes manejan en la acuarela. Pero mojas papel y le tiras en la acuarela encima. O cuando mojas eh, una tila o algo así. Bien. Ok. Nos están desbloqueando las estrellas de arriba. Hoy de eso no me había dado cuenta en su minuto. Yo me acuerdo que las la, la pillaba nomás Y buscaba la cápsula, pero claro. Este, este es el, el templo central. Donde tengo que ir a las partes periféricas. Para encontrar... No sé si puedo subir. Para poder subir hasta allá arriba. No tengo que ir por acá. de ahí no alcanzó a saltar creo que sí ¿eh? mierda no, no, no pasa nada eso es lo que pasa también con este juego que es súper tranquilo porque no, nunca vas a morir nunca vas a estar va a perder la partida como como decía al principio la experiencia Además, con todas las reviews que uno puede ver de un juego, nada se compara con jugarlo uno mismo. Nada. Ok. Creo que aquí yo podía retroceder y. en otra zona. En Tremendo sol, pues viejo ese es cuando se está atardeciendo y por, por.. tema de la. de la atmósfera te muestra el sol un poco más grande. Mucho más grande en algunas partes. Ah. Qué oscuro se ve todo. Creo que esta es la... claro, este es el, el comienzo del juego. Hay este otro soundtrack soundtrack que lo tenía en bucle mientras trabajaba, así que... Es, es otra cosa de las que me, me trae nostalgia porque, como lo jugué hace mucho tiempo, no lo había escuchado hace rato ya el, el soundtrack. sobre tengo... Como que me acuerdo de incluso de las cosas que, que viví mientras escuchaba la, el soundtrack. Aquí atrás había algo, sí, acá atrás había un desbloqueable. Este es un desbloqueable, creo que estos se llaman recuerdos. Cada uno va al final de la partida, te va a entregar una escena diferente. Como digo, no voy a estar muy pendiente de eso, sino que de las que más me acuerde, voy a tratar de, de no perderlas, pero... Es muy fácil eh, no tenerlas todas. Perderse en alguna, a menos que estés con una guía eh, al lado diciéndote, oye, tienes que pasar por aquí. Hay ah, ese otro, porque los coleccionables en este juego son súper delicados. No como difícil de hallarlo, sino que si tú pasaste por un algún lado, ya lo perdiste. O sea... Por ejemplo aquí creo que si te llega, te llega a pillar, por ejemplo ahí ya, me arrastró el viento y ya perdí un. creo que había un logro con eso entonces ese logro ya, en este caso, en esta run ya lo hubiera perdido, porque no tengo que ser eh, llevado por. <coughs> llevado por el por el viento. Da justo el tiempo para que llegue. Para que llegue hasta aquí, ¿verdad? Vamos. Bien. Llegamos justo. Vamos a esperar que el vientecito pase. Y nos tiramos por aquí. Uy... Nos vamos a ir por arriba. Creo que abajo hay algo, así que voy a, voy a bajar. Oh, shit. Como ya perdí el, el logro, no, no tiene sentido que trate de hacerlo de nuevo si ya lo tengo Pero mencionarles, y popo, si llegan a jugarlo Tener cuidado de que aquí tienes que ir eh, sin que te tire el viento, en esta zona de acá sí, sí, aquí está. Me acuerdo bastante ¿eh? con, con el tiempo que lo, que lo jugué mío, el viento dios mío Qué poco que muy qué impaciente el muchacho claro y aquí nos dan al tiro la subida bien hasta el minuto solamente puedo saltar ¿eh? no vamos a mantener vamos a tener aquí que no vamos a poder avanzar hoy oh, llevo mucho roto sin bien saltamos Bien ¡No! <risa> What the fuck Dios mío Corre Bueno, igual debería ir Y Debería ir con cuidado Para no perder eh, Para no perder tiempo Vamos Es que eso como que te deja tan relajado Que no te preocupas de... De hacerlo así como... Con mucha presión Sino que con toda la tranquilidad del mundo Fuck Ya bueno, ahora sí ya nos vamos a concentrar Por lo menos tener el timing de... De... Para no, pa no cagarla cuando lleguemos ahí Quedar saturado después de haberlo jugado es... Enorme, ¿eh? ¿Vamos a tener que esperar o no? Sí, yo prefiero esperar ahí, ahí, ahí Bien Y ahora sí Corre, corre, corre Antes antes de que se. Y aquí saltamos bien Eso Ve, eh, si no era tan difícil No era tan difícil Aquí no me acuerdo si podíamos ir para abajo. A ver. Ah, de veras es que te... Tiene patitas. Ese de arriba se puede desbloquear Antes de llegar... Al final, si no llegas... Te lo bloquea, así que... Hay que hacerlo ahora. ¿Ve? Porque aquí es donde se junta con... Con el viaducto, con el acueducto. Ya no puedes bajar por ahí. Vamos. Oh, debería quitar esto. No, no, no, no, Creo que esto te, te, Ahí tengo que sacarlo con un poder con, con un poder que supuestamente me lo tienen que dar ahora Vamos Así que tenemos que volver a esta zona Después de conseguir el power El power De todas formas ahí para no Para que no te lleve el viento Te, te tienes que poner ahí abajo Corre alto ahí está claro este es el poder y volvemos a por el por el recuerdo ¿Eh? creo que era con el cuadrado pues yo no tengo cuadrado x ahí está corre cómo es las patitas ¿Alcanzo a llegar o no? Dios mío, ese cerebro. Se me está resecando. Ahí está. Y ahora volvemos. Ah, esto. Que, que la tormenta la puedo... Puedo seguir avanzando con la tormenta. Con el cuadradito. Pues somos sólidos ahora. Somos terribles sólidos. Entonces ahora seguimos avanzando. A pesar de que la tormenta estén andando. Vamos. No avanza tan rápido, pero.. No te echa para atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Somos la cabecita y en el cubo Dios mío, el templo del dolor Salen todas las todo llorando O sea, no sé si se llama así, pero Por la forma en que te lo muestran Ahí tiene pinta de que hay que bajar por ahí Pero acá, según me acuerdo Hay un desbloqueable, así que Vamos para allá Ah, mierda Tenía que subirme arriba de esto, ¿cierto? Sí No te vayas, no te vayas Oh, y no se alcanza. Bien, bien, bien, bien. Bien. Aquí lo que tenemos que hacer, según... Sí, sí, sí, sí, sí. El de los vientos. Claro, llegar al de arriba. Y aquí tenemos que usar la tormenta a nuestro favor. Espérate que no me lleve Bien Subimos por acá Y aquí no alcanzamos a saltar Entonces lo que tenemos que hacer Es que el viento nos lleve Vamos Vientecito Apúrate cedo. ¿Ve? Y sí, y sí recuerdo. Se paró la música de una what. Le quitó toda la atmósfera. Vamos. campanitas ya yeah, ahora nos, nos tiramos con la X pío pío después oh, me viene el mando ya yeah. que sigue bajando no me parece, sí sí sí No puedo hacer nada Me dijera en no convertirme. Creo que aquí había algo más Pero no me acuerdo qué era ¿Qué era esto? Hay que hacer algo aquí Había que romper algo aquí Pero no recuerdo qué cosa Creo que rompiendo eso... No, pero no era solamente eso. Había que romper más cosas. Pero el hecho de que... Bueno, otra otra cosa que había que hacer ahí... que son... Es que son muy delicados. Son muy delicados lo... lo... los logros de este juego. A ver, hay que ir para acá, ¿no? No Y es muy raro eso Como que caímos en la oscuridad Pero no Nos sacó para el viento no. O sea, eso yo nunca No lo no entendí mucho Porque te vas para el, para el subterráneo Pero no te No queda muy claro para qué por, ¿Por qué? ¿Qué es parte de tu sufrimiento? ¿Una cosa así? No lo sé Bien, ¿alcanzo? Alcancé, muy viejo. Nice. Corremos, corremos. Ya. Yeah. Qué tranquilidad, Dios mío. Ok, aquí, ah, esto, esto, ah. Este, este, de este sí me acuerdo, que hay que botar estas cosas de media zen, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otra, eh, no le doy, ya, no, no, no, <ríe> voy a tratar, <ríe> sorry chicos, voy a tratar de no perder el tiempo en eso, vale, Sube. Aquí hay otro Pero es que, es que Si ya estamos ¿Por qué no tirarlo? Sí. Ok Ya, ya, ya Este era innecesario Ahora sí que What? Ya tengo que ir por ese lado. Ok. Justo en el timing. Oh, ok, no puedo por este lado. Mejor por aquí... ¡Oye, oh, arriba hay un recuerdo! Ese sí es Killers. Porque estamos buscando la, la... La escena esta secreta. Bien. ¿O oh, eso no es un recuerdo? No, no es un recuerdo. Mierda, mierda, mierda. Casi, casi, casi. Casi que la embarró. Espérate. Creo que el recuerdo... No recuerdo, sé que había un recuerdo aquí. No. no tiene pinta de que haya un recuerdo aquí. Corre. a saltar este porque no porque no ¿Eh? en todo caso se te van poniendo atravesando en el camino así que no hay no, no, no es tanto como oye hay que buscar uno, por uno sino que se te van atravesando a ver qué hay que hacer aquí Creo que hay que subir hasta el fondo, arriba. ¿eh? O sea, hasta, hasta la cima. Claro, aquí arriba. Rompemos esto. ¡Pero! La escalerita. No, aquí hay otro. Vamos. Pero parece que había que subir más, no? What the fuck? Dios mío, perdiendo, perdiendo altura. Así se llamaba la canción. ¡Uy, sí! Había que hacerlo así. Nice. Bueno, ese es otro recuerdo. Ok. Bueno, ya viendo un recuerdo no hay nada más importante dentro de la zona. Aquí hay otro de esto. Bien. Esta es una zona parecida a la anterior. Creo que aquí hay que darle justo a los dos lados. Nice. Sorry. Vamos. Corre. Voy a ir a la derecha primero, eh. Que se, que se, que se. huele, que se cocina. Aquí uno de estos solamente. Bueno, igual hay que subir por aquí. Nice. Vamos. ¿Qué había que hacer aquí? Había que retirarse parece. Ah, no, este bicho, este, este, este. Este bicho. Claro, claro, claro. Oh, recuerdo, recuerdo, recuerdo. Este bicho le sacamos. ¡Veamos su casita! Se quedó sin casa. Nah. Se va una más grande nomás. Miren, todos salimos ganando nice sea por aquí arriba a ver si hay paso por acá arriba. Bien. No no no no hay paso por acá arriba. No es. Ya, pegarle a bichito chiquitito chiquititos ya es malda. pa qué? pa qué? Vamos corriendo. A ver. Vamos a subir por aquí. Bien. Fuck. Nice. No. Tengo que ir por este lado Ah, uh, ok. Claro, esta zona no me recuerdo. Sé que tiene recuerdo o no. Hmm. ¿Cómo lo hacemos aquí? que bajar, ¿Qué voy que hacer aquí, a ah, esto soltarlo, ya, no sé si subimos hasta acá Se va hasta arriba o no? Espérate, aquí arriba hay algo. Entonces aquí tengo que saltar justo cuando esté subiendo. ¿No ¿Puedo volver? Sí, sí puedo volver. Hay una forma de ir para ese otro lado. Pero no recuerdo cómo. Creo que había que ir allá primero. Y después volver. ¿Lo ¿No habré cagado? A ver. ¡Piu! Claro, tengo que estar arriba. Pero ¿cómo llego arriba tan rápido? Es que lo primero que tenía que haber hecho era salir... Ahora sí. ¿Alcanzaría a llegar primero? Vamos, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre, corre. ¡Oh, papito! Al oh. filo, ¿ah? ¿eh? Ahora anda a caerte. Ahora caete, vos, viejo. Claro, y aquí hay otro recuerdo, nice. Bueno, por el Rafalín. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Okay. ¿Qué había que hacer aquí? Ah, subir, subir, subir. Ya se me estaba olvidando el fin del... de tanta cosa. Vamos. Ah, va en el sentido contrario el reloj. Bien. Seguimos avanzando. Y ahora supuestamente tendría que llevarnos a la parte central del templo este. O oh, no, hay que dar un par de piedrecitas. ¿eh? Mira, mira, estas, estas son las que no te. las que te. La que, te la que te quitan el logro, ¿o? ¿por qué no las ves? Porque no estás encima de ellas. Vamos. Tenemos que saltar aquí. ¡Piam! Ah, no, de veras, de vera, de veras. Este era un mega salto que hay que hacer desde... Creo que por aquí puedo avanzar todavía. Pero no, no es aquí. Es más arriba todavía. Así que paciencia, muchachos paciencia muchachas te queas te que ellos, te que a ver creo que aquí incluso tengo que saltar así Piam. tremendo salto hoy oh, no todo va subiendo Vamos que sorriso. Si algunos se preguntan, de, dice: ¿Por qué ya llevas dos juegos que, que ya había jugado? ¿Y por qué subes dos juegos que ya jugaste? Y no lo haces con, no sé, como primer contacto y todo eso. Tranquilo, viejo. Tranquilo. Yo también me lo cuestioné, pero dije: ¿Cuál es la mejor manera de aprender a hacer videos que concentrándote en eso solamente? Y el gameplay puede ir a, a segundo plano Pero... Todos estos videos me los estoy tomando como... Como un aprendizaje No como... Um, y además que... Imagínate que en tu canal esté colgado este juegas, O el Headblade. Aunque el de Headblade quedó con mala calidad, pero... Por lo menos ya sé qué errores no cometer más adelante ¿Sabes? ¿Tengo que bajar o no? Sí. Así que... Pero creo que el siguiente... Creo que el Limbo... Limbo no lo tengo. Tendría que comprármelo para jugarlo. Y ese quiero, ese, ese quiero traerlo también. Quiero traer Limbo. Inside también, que no lo he jugado. y eh, No tengo idea de qué va también. Pero cuando vi este juego... Me dieron ganas de comprarlo. Eh, lo comparaba mucho con, con ellos dos no sé si sea lo mismo yo creo que no se parecen en nada pero la gente los compara así que ahora no funcionan los los, de los pajaritos volvemos al templo principal al del medio Y se desbloquean un par de estrellitas más. Nice. A ver. ¿Cuándo me dan el poder este de... Del doble salto? Como que lo echo de menos. Aquí te va diciendo los recuerdos que tienes de esta zona... Aquí creo que no tengo ninguno. Y aquí creo que nos vamos a la zona del, del verde. Mm. Llevamos casi 40 minutos. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Próximamente eh, la zona verde del, de gris. Eh, si te gustó el video dale like. Si quieres apoyar este contenido... Y más serie, suscríbete, dale a la campanita. Y estoy subiendo día por medio los juegos, pero hay veces que subo eh, eh, juegos que constantemente estoy jugando, que son el, el Dead by Daily y el Hunt Showdown De eso voy a estar subiéndolo como esos días intercalados que no tengo para subir videos. Pero estos juegos de historia, quiero llevar un, un cronograma bastante... Regular, un día por medio voy a estar subiendo, así que dentro de un día y medio nos vemos. Chau, chau.